Le vamos a poner nombre a la cara. No, le vamos a poner cara al nombre. Les presento a Carlos de Urban Motors. Carlos es una de las personas que más fe le ha tenido a este proyecto. Me mandó la gorda eléctrica. La probamos. Me mandó la flaca eléctrica. La probamos. Básicamente he intentado destruir toda su bicicleta y no apoyo. ¿Cómo no? Esa... ¿Sí? ¿Cómo no va a bajar? <risa> Hay que llegar de aquí allá abajo <risa> Vamos a ganar un poco de maniobra ilia. Carlos está ahí al frente y vamos a inventar alguna cosa buena por acá. Qué lindo, man. <risa> ¡Uy, qué desbordé! borde. Oh. No. Oh. <ríe> Cachate, oh. Oh. Oh. Oh. oh, los frenos. Los frenos sufrieron, weón. Oh. oh, los frenos se calentaron a morir. ¡Cáchate el color! ¡Oh! El color. Oh, eso va a estar hirviendo. El delantero es falta moradito. De tener esta rueda, este peso y a mí encima, en esa bajada. No entendí por dónde era la línea, me salí arriba, dejé la patada. ¿no? No salió bonito, pero fue espectacular. <risa> oh, qué manera de pasarlo bien. Vamos a andar un poco más a enfriar estos frenos, weón. Ah, weón, pastillas. Allá están frenando. Hoy oh, estábamos allá arriba. Hoy oh, la bajada era larga y sostenida, weón. <risa> ¿Cachan los discos que eran. estaban morados. Que eran marcados, no les pasó nada, pero van bueno, abajo, estaban morados. ¿Roca Park? Qué maestro, güey. Nah, ese vuelan desde ahí hasta allá. ¡Oh, los medios gaps, güey! Venimos con Carlos a mirar Roca Park. Y lo único que le he repetido todo este rato es, ¡oh! ¿De dónde hasta dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Pero no. Y esa caída de aquí a allá. bueno, esta weón es una locura! Está demasiado hostil el parque. Y hoy me voy a tirar los saltos más chiquititos y voy a ser feliz. Pero está, está... está insano, weón. Ahora estoy subiendo la caída de un gap, que lo vi a lo lejos. Y dije, oh, se sí, ve bacán. El tema es que a lo lejos de allá hay una rampa gigante. Detrás del cerro hay unos saltos que parecen islas. Es como si la salida estuviera solitaria y no sabéis para dónde cae. Y cuando empecé a entender para dónde vas, decís, pero cómo, weón. Y con unas calles parás que si falláis te vais o corto o pasado. Y decís, pero cómo, man. Así que, uff. Uh, ha estado... Bueno, los chiquillos que andan acá deben tener un talento superior. Así que me voy a sentar al lado de Carlos para la competencia. Y vamos a mirar cómo andan los cabros. Acá estoy llegando arriba del, del gap. salí volando acá. Boom a la arena y para allá después para allá oh, lo han trabajado un montón chiquillos de Roca Park, mi respeto y mis felicitaciones y mi miedo, debo decirlo está, está más hostil que la mierda es un mini Red Bull Rampage, decía Carlos Juan ¿cómo será el Rampage? si acá veis salidas que son islitas están en la mitad de la nada para llegar a otra calle a la cresta ¿Cómo será en el Rampage? <ríe> y algo expuesto todo. ¿Qué pasará si te pasas de esa curva? A ver. <ríe> no bueno, mi amigo. Cállate. ¡Cagaste! Oh, está weá bueno, Está brutal. Está brutal. Aquí estamos un poco expuestos. <risa> buena, hermano. Buenas, cabros. Ahí acá? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo estáis acá? Hasta el próximo miércoles. Ay, buena, en la casa del Carlos, eh. Escuadigo, la geografía acá, Está de rampach. Está de rampach. Sí, hay que ir a puro explorar. Está lleno de dedos que se pueden tirar para abajo, origio sí, sí, Tenéis que saber cómo termina y es puro free ride. A la raja boy. me metí en otra parte ¡Op! era derecho abajo ¡Uh! como va la gorda para abajo boy? te voy tratando de seguir para ir cachando para donde ir En pura alegría el circuito ya con la risa. <risa>, risa Unas pasadas sí, pues bueno. <risa> <¿Está>? bacanes, <risa> la fat bike buena, buena, esa tres, bueno. Está con la horquilla cambió un montón <risa> Se puede andar, se puede controlar <risa> Es loca weón <bro. risa> <risa> Tifarra <risa> Oh, me equivoqué <risa> Estoy haciendo todo al revés. No, voy la raja, mira, no te tomo. Cállate. <risa> Está bloqueado. Está <risa> pierdo hacia la gorda ¡Oh! Casi ¡Oh! Casi me como un hoyo brutal O oh, te tiraste un wall ride asesino con un escalón en la mitad y después te pusiste desbloquear en la mitad de la bajada. Sí, bro, es <risa> oh, buen loco bueno. Están muy entretenidos los circuitos, no te dejan tranquilo. Ahí tú, tú, tu, tu, tu, para arriba, para abajo, de lado a lado en un filo haciendo equilibrio. Está bueno. Como flota esto, ¡Pantrack! bueno, nivel 5 te sube lo que sea. Uh, uh, uh, uh. Por la izquierda uh, para acá uh. <ríe> <ríe> ¡Cacha! <laughs> oh! Oh! <laughs> <What the laughs> like <him>. Oh, <laughs> Oh, <man. laughs> Están para cagarse la risa en las pistas. Están muy buenas, weón. Tal Andrés, lo que nos sienta la gante, yo. Un talento el weón con ruedas. <risa> ¡Catch! <risa> <risa> ¡Bueno! Está filete. Filete, filete, filete. ¡Oh! Vale, por traerme para acá Carlos, weón. Nos vemos, chiquillos. Un gustazo. igual. Sí, se pasaron. ¿Cómo va es esa logística ahí arriba? Buen rack, weón. ¿eh? Está hermoso. Chocaba, un portalón atrás del techo. Sí, la raja. 10 ¿Tien? sí. bici. Pero la camioneta es para 8. Si podemos meter 8, adentro. Qué estilo, weón. Andan pidiéndole todas las weas